Los agentes de la Policía Nacional apresaron este lunes a un hombre acusado de supuestamente golpear a su pareja sentimental en la comunidad de Los Coles del municipio de Arenoso. Se trata de José Enrique, de 31 años de edad, quien negó las acusaciones y afirmó que fue arrestado sin una orden de arresto en su contra. Casa de calcio, si no estoy... Y nada, vamos a ver qué se va a resolver. ¿Pero cuál fue la viante? situación de ustedes entonces? No, nosotros tenemos una mesa de billar de alquilada. Entonces yo le estaba reclamando porque... por un problema de cliente y cosas. Entonces llamaron a 911 porque había un, una pareja que estaba discutiendo y dijeron que éramos nosotros. ¿Pero dice que tú la golpeaste a ella? No. ¿Eh? No. ¿Usted no tiene ningún tipo de situación? No. ¿De dónde tú eres? De ahí de la escuela. Eres inocente entonces, según tú? Claro. Pues, sí. Cómo tú te llamas? A José Enrique. ¿A qué tú te dedicas, José Enrique? ¿Qué tú haces? Yo atiendo una mesa de billar. Entonces, Atendemos entre los dos. Según tú eres inocente entonces? Claro, pues, soy inocente porque es, yo no, tengo que tener un querellante o algo, por lo menos ella. Y ella, el policía, cuando me agarró a mí, yo, ella me dijo, ¿Quién es el dueño de esto? Y yo le dije, yo. Y él me dijo, ¿Cómo te se llama? Digo, José Enrique, cuánto años usted tiene? Digo, 31. ¿Usted es el dueño de esto? Digo, yo sí. Ah, pues usted está preso porque llamaron de que, que usted le está dando golpe a la mujer. Y a la mujer mía le preguntó y ella le dijo que no. Y ella le dijo, ah, pues entonces tú crees que tú un relajo. Camina, pero ya me meten en la guagua, lo mismo que estoy diciendo, porque ando de calzo, porque no me dieron, porque en mi casa le yo Para NTN, Iliana Durán.